Al comienzo, pues lo primero que es arreglar el local. Poner las sillas en orden, todo para que cuando la gente venga esté todo adecuadamente, ¿no? Para hacer una buena recibida. Les pregunto ¿no? si es por primera vez que vienen, pues se le han llevado a un buen sitio, con una sonrisa, ya con este, con amabilidad y el respeto porque estas personas vienen sufriendo, vienen con un grave problema que van a perder su casa o que se van a quedar en la calle. Mi primera asamblea, no pude hablar. Me dio mucha vergüenza, vi tanta gente, había mucha, mucha gente que me intimidó a hablar. Llegué con un sentimiento de culpabilidad vergüenza y frustración. Cuando yo conté mi caso pues me puse a llorar porque estaba desesperada y, y, y los ánimos que me dieron todos, no te preocupes, no estás sola, vamos a luchar contigo. Una vez llegas allí, ves que, que tú estás muy mal, pero es que hay gente que está mucho peor. Tienes muchísimo miedo a, que, a qué es lo que va a pasar contigo si no se soluciona tu caso. Yo veo que hay mucha gente que no sabe dónde está llegando. Y entonces por eso es muy importante también situar qué es y qué no es la PA, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Y, ¿Y qué pueden esperar y qué no pueden esperar? Es muy importante saber que no somos gestores, no somos abogados, somos un movimiento que entre todos hacemos uno, que no llevamos el caso concreto de nadie en particular, que todo tiene que pasar por la asamblea, te daremos todas las herramientas que tú necesites, Todas, absolutamente todas, para esconder tenemos todas las asambleas. Y donde no llegues tú, llegaremos nosotros como va Barcelona. Es muy importante que esa asamblea previamente haya sido preparada. Que haya un grupo de personas que trabajan para que esa bienvenida funcione, para que haya una dinamización, para que haya... Eh, pues, eh, quien está controlando el silencio, quien pasa los micros... El que toma turno de palabras, el que lleva el calendario, el que lleva el acta... Y la gente cuando ve algo ordenado, también se relaja. Te organiza la cabeza también, ¿no? Es, eh, puedes ver un objetivo claro, ¿no?, hacia dónde dirigirte, hacia dónde quieres ir, ¿no?, o qué quieres cambiar. Para mí es súper importante dejarles muy en claro a las personas, más allá de lo que es la PA, en lo que te tienes que convertir tú al estar en la paz, que es empoderarte. Todos los que estamos ahí lo hemos logrado nosotros. Nadie ha ido por mí a hablar con abogados o con el casero mío. He ido yo a hacer todo eso. Entonces, si yo he podido, todos los demás pueden. Y esto el primer día o los primeros días, no te queda muy claro porque, claro, es que, ostras, tú, si no tengo un abogado, quién, lo, ¿quién me lo va a llevar el caso? No, terminas llevándolo. Tú misma. Tengo un bebé de 10 meses y bueno, tenía un abogado de oficio que no hace nada. Tenía un juicio y el hombre no me llamó. Cuesta, cuesta bastante. Las personas sí, estamos acostumbradas a ser muy cómodas y a ir a lugares a que nos resuelvan los problemas. La PA no resuelve el problema de nadie. La PA da una información y la persona se empodera y toma su caso y la lucha y acompañamos entre todos esa lucha. Los ¿no? jueves, pues cuando recibimos. Contestación del escrito, del abogado y tiene que seguir con el lanzamiento, que, no, que no se pare. Es que la gente que estamos allí somos gente de, de la calle y hemos ido aprendiendo a base de, de esos tropezones, de esa gente que anteriormente estuvo antes que, antes que tú y se han ido traspasando esta información, estos conocimientos, esta lucha. Tengo el espacio el día 19 en el plano yo que el día 10 tengo el juicio, eh, que llevo desde abril, moviéndome por servicios sociales... Que no es una vergüenza que le puede pasar a todo el mundo, que hay gente que un día está aquí y otro día está aquí, que no importa. Porque no la vida sí va a estar bien, la vida da subidas y bajadas. Yo sé por lo que está pasando, el terror que está viviendo la persona que está siendo afectada. Yo lo viví, yo viví con miedo, yo tenía pesadillas y de pronto te encuentras con una persona que está en el mismo lugar y, y, y, y es que la sabes acoger, la sabes impulsar y decirle oye, mira, yo pasé por lo mismo que tú y vamos a sobrevivir y vas a salir adelante, ¿no? O sea, sí se puede. Alguien está aquí que ya lleva tiempo, ¿sabría cómo contestarle qué pasos hacer? Yo creo que puedes hacer dos cosas. Ir tú al juzgado y presentarte como que tú estás allí en la vivienda. Yo hablaría con el CIS y diría, ciérrame el caso. El plan, la obligación de que haya sí. una ley social. Necesita ya. informe ¿Qué ah, ¿no necesita... paso que tiene que dar para poder tramitarlo de la colaboración de la deuda? Sin ese asesoramiento colectivo, sin ese todo el mundo puede aportar algo, sin ese yo también sé la respuesta que le van a dar porque es la pregunta que yo hice también cuando yo llegué y ahora ya la sé sin nada de todo esto entonces eh, pues seríamos servicios sociales o seríamos un, un, un servicio de que es lo más habitual en otros en, en otros colectivos no ven aquí yo te cojo tu caso yo te lo soluciono y, y ya está y eso también forma parte del aprendizaje porque empiezas a dar paso el al yo al yoísmo por el la solidaridad el apoyo mutuo bueno buenas tardes yo soy yolanda soy ex afectada pero pero bueno voy a seguir aquí con la paga de barcelona que me ha devuelto la vida me ha devuelto las ganas de luchar me ha devuelto la... todo ay, ay, ay. cuando lo logra cuando cada uno de los logros de cada una de las personas es empoderamiento para la persona, ¿no? Es que la gente florece, le cambia la cara, le cambia la actitud, le cambia... vuelven a nacer. Un año después de empezar mi camino, yo ya he resuelto mi caso. Tengo un alquiler social por siete años y sigo estando en La PA por las ganas que tengo de ayudar a otras personas a que no pasen eh, el miedo, la vergüenza y la desesperación de estar sola. Yo que llevo bastante tiempo en la PAC, la PA siempre nos hemos ido reinventando, ¿no? O sea, han salido cosas y nosotros les hemos dado la vuelta, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que lo, la contra, los contrarios, los bancos, los, los políticos también, han aprendido y también nos van dando la vuelta. Nuestro objetivo es cambiar las leyes, donde todos nos beneficiemos. Actuar siempre como herramienta, resolver el caso concreto, pero como herramienta de denuncia, de forma que se reconozca el derecho a una vivienda digna.